Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, soy la doctora Janine Alfaro, hematooncóloga pediatra eh, de la Unidad Nacional de Oncología Pediatra. Eh, esta hoy fue metal que está organizada como parte del curso en línea eh, Introducción a la Oncología Pediátrica, un proyecto realizado en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín, Ayubi, UNOP y My Child Matters. Les doy la bienvenida a la conferencia ¿Puede un tratamiento activo contribuir a mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer? Hoy contamos pues, con la presencia de, de dos eh, oncólogos, bueno, de una oncóloga pediatra y una neuróloga pediatra, expertas cada uno en los temas que le van a impartir. Eh, le doy la bienvenida a la doctora Telma Velázquez, ella es oncóloga primaria, profesora del curso en línea introducción a la oncología pediátrica y del fellowship en oncología pediátrica de la, Univers de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ella se tituló en Medicina General y Pediatría en la Universidad de San Carlos, obtuvo el título de hematoncóloga pediatra en la Universidad Francisco Marroquín y está realizando la maestría en Global Child Health en St. Jude Graduate School of Biomedical Science. Sus áreas de especialización son las leucemias mieloides, osteosarcomas, sarco, eh, sarcomas, eh, no norabdomiosarcomas, tumor de Wilms y hepatolastomas. Entre sus proyectos activos se encuentran el mejoramiento de educación en cáncer en Guatemala, el cual es auspiciado por My Child Matters, es miembro activo del grupo AOCA, ELDAO y SAI. Le doy bienve la bienvenida a Telma para que nos resuelva las siguientes preguntas. ¿Qué es un sarcoma? ¿Cómo puede contribuir un tratamiento activo a mejorar la calidad de de vida de un paciente con sarcoma y pues les recuerdo eh, que pueden hacer sus preguntas a través de facebook o youtube en esta transmisión y al final de las dos pláticas que vamos a tener a continuación pues responderemos las dudas o preguntas que nos envíen adelante telma Muchas gracias, Yanin, y muchas gracias a toda la audiencia por estar aquí con nosotros. Eh, voy a platicarles un poquito acerca de si se puede mejorar la calidad de vida en un paciente con, con sarcoma, especialmente en pediatría. Entonces, van a iniciar hablando un poco sobre qué es un sarcoma. Y un sarcoma, por definición, es una neoplasia maligna que se origina de un tejido mesenquimal. Y el tejido mesenquimal pueden ser muchos, entre estos hueso, cartílago, músculo esquelético, tejido adiposo, la piel, básicamente todos los tejidos conectivos son parte de los tejidos mesenquimales. Digamos que se pueden dividir en dos grandes familias, los sarcomas pueden originarse en un tejido óseo y en los pacientes pediátricos el más común es el que se llama osteosarcoma, pero también está el sarcoma de Ewing y los controsarcomas, o se pueden originar en tejido blando. Y cuando se originan en tejido blando, se pueden dividir en dos grandes familias. Una es el rabdomiosarcoma, que es el más común en la edad pediátrica. Y el otro grupo de muchos tumores es el no rabdomiosarcoma. Entonces, los sarcomas son realmente enfermedades raras en, en pediatría. Eh, el, su incidencia eh, es menos de 10 por millón de menores de 15 años y podemos ver en la primera gráfica, aquí yo creo que pueden ver mi puntero, donde vemos aquí que esta es la, la incidencia total. De los pacientes con osteosarcoma, donde su mayor incidencia es alrededor de los 15, entre 15 y 20 años, el periodo de la adolescencia. Este es el sarcoma de Ewing, que tiene una incidencia menor. También la mayor incidencia es en la edad pediátrica, pero es menos que el osteosarcoma. Y es cuando el sarcoma inicia en la adolescencia y va haciéndose cada vez más común al final de la vida. El osteosarcoma que se presenta en, en adultos generalmente relacionado con enfermedades óseas predisponentes, como la enfermedad de Pallet, por ejemplo. Eh, y los sarcomas de tejido blando, la incidencia igual es baja, eh, está alrededor de 15 casos por millón. Eh, de menores de 15 años que es poco realmente eh, sin embargo el más común como vemos acá es el no el rabdomiosarcoma y el no rabdomiosarcoma tiene un pico en el primer año de vida que es principalmente por los sarcomas eh, el fibrosarcoma congénito y otro tipo de sarcoma que se llama eh, tumborraptoide pero luego de esto eh, el rabdomiosarcoma es mucho más común y cae de su incidencia al llegar a la adolescencia entonces, se manifiestan siempre con el crecimiento de una masa y esta masa puede crecer en cualquier parte del cuerpo, eh, puede crecer en extremidades inferiores, por ejemplo, acá esta paciente tiene, solo se le ve como la rodilla de un mayor tamaño, por ejemplo, en la escápula, en la espalda o en cualquier parte del tórax, como se ve acá, que se ve un abultamiento en la parte de atrás de la... ...de la escápula o en esta de acá donde vemos que la, básicamente toda la, la tetilla y, y lo que pareciera ser el, el pecho está aumentado de tamaño mucho más asimétrico en relación al, al del otro lado... Esta es una masa en axila, por ejemplo, que ha crecido mucho y esta es una masa en carita que está causando una parálisis facial y está básicamente deformando la carita del paciente. Estos pueden aparecer en cualquier parte y normalmente cuando los sarcomas vienen de un tejido blando, eh, normalmente no duelen. Y esto hace que, que vayan creciendo eh, sin, básicamente sin que sin que alarmen mucho a, a los padres, por ejemplo, las masas crecen y crecen y crecen. Eh, se debe de hacer siempre una imagen cuando, cuando uno ve una, una masa en cualquier parte del cuerpo, se debe de hacer una masa y a veces solo se, se ve el aumento, de por ejemplo, de la distensión abdominal. Por ejemplo, en este caso, la masa principal de este niño está en la vejiga, entonces realmente la niña, su manifestación fue que no podía orinar y al momento de hacer la tomografía, pues tiene la masa en vejiga, pero tiene múltiples masas en hígado también, por ejemplo… El niño con, con la masa en la carita es una gran masa que por dentro está abarcando muchas, está eh, circunscrito eh, a la par de muchos órganos importantes. O por ejemplo la masa en escápula que por fuera puede verse como algo muy pequeño, pero al verlo en la tomografía puede ser una lesión importante. ...que no se pueda quitar completamente. Entonces, siempre que encontramos una masa debemos de hacer un estudio de imagen. En el caso de que la, de la lesión sea en tórax o abdomen, una tomografía es una buena opción. En cara, sin embargo, la resonancia nos da mejor resolución, así como en miembros inferiores. Eh, siempre se debe hacer una biopsia y el tratamiento va a necesitar que se haga cirugía... Eh, cirugía en los sarcomas es el gold estándar del tratamiento y aparte de esto pueden requerir quimioterapia en algunos casos dependiendo del tipo de tumor o radioterapia. Los sarcomas en cambio de hueso normalmente siempre tienen mucho dolor entonces son tumores que duelen mucho, eh, algunas veces los síntomas se pueden confundir con una estiomalitis y empieza a crecer una masa es muy común que haya un golpe que es mmm, por por verlo así sin ninguna importancia, sin embargo son golpes que no sanan y donde las extremidades en vez de desinflamarse siguen inflamando, se desinflaman cada vez más. Y pueden empezar con una simple asimetría como se ve acá e ir progresando hasta tener circulación colateral, eh, imposibilitar la movilización del miembro y seguir avanzando hacia la parte proximal del cuerpo eh, hasta que la persona básicamente no puede moverse. Entonces, los tumores óseos, eh, el primer estudio diagnóstico es una radiografía. En la radiografía, regularmente, de acuerdo a la localización de la lesión, uno puede identificar más o menos o saber qué tipo de lesiones pueden ser. Por ejemplo, sarcoma que es el que nos interesa, está en la metáfisis, que es luego de esta línea que se ve acá, en la, en la vida real, es esta, esta aquí, de aquí hacia abajo empieza la metáfisis del hueso y generalmente produce una lesión que interrumpe la cortical del hueso, como vemos aquí. En cambio acá vemos que el, no, no existe esta reacción perióstica que se ve acá y se ve una lesión que es completamente simétrica. Esta sugiere una lesión benigna, sin embargo esto sugiere malignidad. Entonces, otras imágenes que sugieren malignidad es que empieza a calcificarse el tejido blando, hay levantamiento perióstico, eh, aquí tenemos también calcificaciones en el tejido blando, algo que se llama triángulo de Cotman, eh, igual acá se ve mucho mejor el triángulo de Codman, que es por el levantamiento del perióstico, del periósteo, perdón, acá por ejemplo se puede ver esta lesión quística, sin embargo se ve el levantamiento perióstico acá y esta es la, la característica de malignidad, el hueso contralateral se ve completamente bien y estas imágenes es una imagen que se llama el sol naciente, que son como múltiples espículas o rayitos como de sol eh, que se forman por las calcificaciones que, que se están formando en el tejido blando. Entonces todas estas son imágenes muy características de, de osteosarcoma el sarcoma de Ewing también las puede producir. Eh, luego de tener estas imágenes, el siguiente estudio que hacemos es una resonancia o una tomografía donde ya podemos ver hasta dónde se limita el, el tumor que hay en el tejido blando, si está relacionado con los vasos o no, eh, qué hueso y cuánta, cuánta extensión del hueso está afectado, por ejemplo. Y se pueden hacer otros estudios para estadificar al paciente como un escamosio que nos muestra los lugares fuera del sitio primario donde también hay tumor, por ejemplo, y una tomografía que nos ayuda a ver si hay metástasis, que las metástasis se ven acá. Esta lesión es una lesión metastásica, igual que esta. Entonces, eh, en general todos los sarcomas se estadifican en relación a, a la profundidad que que está invadiendo el tumor. En el caso de los tumores óseos, el, el, el, el, el tamaño del tumor que se ha visto que tiene peor pronóstico son 8 centímetros, en el caso de los sarcomas de tejido blando son 5 centímetros y de acuerdo a si invaden los, los ganglios o si tienen metástasis, van haciendo estadios cada vez más más avanzados. En el caso de los tumores sarcomas de tejido blando, con excepción del rhabdomiosarcoma, eh, regularmente se considera que el tumor es metastásico, eh, incluso se ha llegado a ganglios linfáticos. Eh, el rhabdomiosarcoma es común que llega a los ganglios, entonces este es metastásico hasta que ha llegado al pulmón. Los tumores óseos, en general, los clasificamos en localizados o metastásicos, eh, los otros sarcomas en particular necesitan un tratamiento muy agresivo que requiere cirugía, eh, más quimioterapia, la cirugía debe de resecar completamente el tumor, de lo contrario eh, el tumor no puede curarse, si se deja un residuo tumoral, aunque sea microscópico el tumor volverá a crecer y el paciente no se curará. Entonces, eh, hay diferentes técnicas para hacer esta resección. Se puede hacer una cirugía con salvamento de la extremidad, como la que vemos aquí, donde se implanta completamente una prótesis nueva en el paciente. Esto depende de la edad del paciente, de cuánto crecimiento se obtenga, del tamaño del tumor, de los tejidos blandos afectados, de si hay estructuras vasculares o no. Entonces, no es un procedimiento que pueda realizarse en todos los pacientes, hay nuevas técnicas quirúrgicas, hay cirugías que se llaman rotaciónoplastias donde, por ejemplo, el tumor se localiza en el tercio distal del fémur, entonces se hace una resección de la, de la porción distal del fémur, que es la que tiene el tumor, y eh, la porción de la tibia o el, el resto del miembro inferior se une a lo que quedó del fémur y esto funciona como una, básicamente como una rodilla. Entonces estos pacientes eh, igual usan una prótesis que va de rodilla hacia abajo para poder mejorar su movilidad. Es una cirugía que yo no he visto que eh, realizar en Guatemala, pero que otros países sí pueden realizar. Y lo, lo convencional o lo que nos queda muchas veces de opción es hacer amputaciones y la razón de hacerlas es porque son tumores que vienen muchas veces muy avanzados. Entonces, no se puede salvar eh, la porción de, de la extremidad como para hacerla funcional. Entonces, se realizan amputaciones. Eh, estas pueden estar indicadas completamente cuando hay invasión vascular, por ejemplo, con tumores de gran tamaño, cuando hay fracturas patológicas o cuando se contamina el lecho tumoral. Entonces, eh, pacientes con enfermedad metastásica es un tema debatible. Eh, sin embargo, pueden aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes aun cuando tienen metástasis. Entonces, eh, el diagnóstico oportuno puede mejorar la calidad de, de vida y la sobrevida de los pacientes. Entonces, por ejemplo, acá los pacientes con enfermedad localizada, por ejemplo, eh, son pacientes que pueden curarse alrededor del 60%, que van a vivir más allá de 5 años. En cambio, los pacientes con enfermedad metastásica eh, se curan menos del 20% y sin embargo logra, como pueden ver, pueden vivir a, a varios años o varios meses y este tiempo que van a vivir, eh, algunas veces darles el tratamiento puede mejorar muchísimo su calidad de vida. Entonces, eh, esto es lo que traía en relación a los sarcomas y estoy aquí para escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Velázquez, por su presentación. Eh, muy importante todo lo, lo que expone, ¿verdad?, en el tema. Eh, vamos a iniciar una conversación acerca de, de cuidados paliativos, eh, la importancia, ¿verdad? Porque no solo involucra, a veces pensamos que cuidados paliativos pueden involucrar solo como ya al final de la vida, ¿verdad? Pero eso puede empezar muchísimo antes y tener intervenciones importantes en la calidad de vida de, de estos pacientes. Bueno, entonces te iba a pedir que nos conversaras un poquito, ¿cuál es tu perspectiva desde... Desde tú como oncóloga, ¿cómo ves estas intervenciones en los pacientes con sarcomas? Sí, eh, sí, realmente el, el cuidado paliativo nosotros lo hemos llamado incluso diferente, para nosotros se llama medicina integral. Y lo hemos llamado así porque, porque es una parte de nuestro tratamiento integral del paciente donde, donde le hemos dado un acompañamiento a básicamente todos los síntomas que el paciente tiene desde el inicio de, del tratamiento. Para nosotros que, que un paciente eh, entre al programa de medicina integral no, no significa en ningún momento muerte, eh, sino significa más bien... Eh, Toda la ayuda psicosocial que viene junto con el, el tratamiento de, de los tumores que a veces son bastante difícil, difíciles y el alivio del dolor. En sarcomas particularmente es, es una parte integral, diría yo, principalmente con tumores, con tumores óseos porque en general el paciente con un tumor óseo desde el inicio, desde el momento en que tenemos contacto con él, ya es un paciente que está sufriendo con mucho malestar. O sea, el, el dolor va a, ser, va a ser parte constante de su tratamiento normalmente hasta que logramos hacer la cirugía. Eh, en, entonces, es muy, digamos, para nosotros es una parte integral eh, que, que este manejo esté con nosotros. Y hay muchas veces donde este dolor, por ejemplo, eh, no se va a conseguir aliviar, eh, más que con una cirugía que puede ser completamente mutilante. O sea, es, es increíble pensar que, que, por ejemplo, un niño que tiene un osteosarcoma va a sentirse más cómodo sin tener una pierna, por ejemplo. Y a nosotros nos cuesta pensarlo, a los pacientes les cuesta mucho más, por ejemplo, pero al final a veces es la única forma en la que lo podemos lograr aliviar el sufrimiento. Los pacientes que tienen sarcomas que no son de hueso, regularmente van a empezar a tener el dolor hasta que ya el tumor avanzó mucho. Entonces, en un inicio es, empiezan como con una masa muy pequeña que no molesta, o sea, que no, que no está causando realmente ningún problema en ese entonces. Y en el momento que empieza a tener la molestia, que es tener el dolor regularmente, eh, ya puede ser un tumor que no se puede quitar fácilmente. Entonces, el manejo del dolor y, y el adecuado acompañamiento para, para el manejo del dolor es muy importante también con ellos. O sea, ahí en estos casos hablamos de un dolor eh, somático, digamos, o sea, realmente hay un insulto, hay a un estímulo, a un nervio o algo que está causando mucho dolor y que necesita ser aliviado en realidad. Sí, eh, gracias. Eh, otro, otro punto importante, ¿verdad?, en este acompañamiento es que a veces eh, definimos el dolor como solo algo físico, ¿verdad?, y estos pacientes pueden tener un componente personal, espiritual, ¿verdad? Entonces, eh, cuéntanos un poquito de cómo se abarca eso desde el punto de vista de medicina integral, ¿verdad? ¿Cómo ayuda eso a los pacientes? Sí, eh, como tú dices, es, es un, el, el dolor tiene muchos componentes y yo realmente eh, creo que el... Desde el punto de vista eh, emocional, digamos, o, o espiritual de un paciente que, que va a empezar tratamiento, eh, yo creo que, que solo recibir la noticia de que el paciente tiene cáncer va a generar un dolor, eh, que va, va a generar una, una angustia, un dolor. Uh -huh que va a ser posiblemente que antes, y, y lo vemos a veces, va, el, el paciente entra a la clínica con nosotros, el adolescente puede entrar con la clínica, nosotros entra tal vez caminando eh, y cuando sale de la clínica, porque le hemos dicho que tiene cáncer, por ejemplo, ya no puede caminar. O sea, es, es como un, una, una sensación de... de de, ¿cómo se llama? de malestar, de potencia que, que viene a, a agravar lo que el paciente ya sentía. Y por alguna razón es como si el dolor se magnificara. Entonces, eh, sí necesita un abordaje básicamente extra, no extraordinario, pero necesita un ac acompañamiento especial. Podemos tratar desde el punto de vista físico o somático el dolor, pero si no damos el acompañamiento al, al proceso eh, espiritual y al proceso básicamente interno del paciente psicológico, no vamos a lograr, eh, no vamos a lograr eh, mejorar la clínica. Y hemos visto en muchos niños, por ejemplo, que a veces pasan ingresados durante mucho tiempo porque no se les quita el dolor y uno les escala medicamentos y hasta que no les hacemos una terapia que sea como ocupacional y que los haga olvidarse un poco de que el dolor está ahí, no conseguimos progresar los medicamentos para que ellos se sientan bien. Pero es parte de, del componente psicosocial de, del dolor, creo yo. Sí. Y pues como hemos visto, ¿verdad? Eh, la mayor frecuencia o presentación de, de este tipo de tumores suele ser en pacientes ya de edad, de, de siempre pediátricos, pero ya más cercanos a adultos, adultos jóvenes, o sea, me refiero a adolescentes, ¿verdad? Eh, uh -huh. que, que los llamamos como un segmento de adultos jóvenes, que ya están uh -huh. mucho más conscientes, ¿verdad? Y que además de, de, del proceso que están viviendo, una parte fundamental de su vida es como esa relación social con otros iguales a ellos, ¿verdad? Y que todo este proceso de tratamiento los va a aislar de alguna manera de sus actividades usuales, ¿verdad? Entonces, eh, todas estas terapias que tú nos mencionas eh, vienen a ayudarle y el apoyo desde el punto de vista psicológico puede también cambiar la actitud ante el tratamiento que van a recibir, ¿verdad? Entonces, sí. eh, es donde, donde pues, se menciona la importancia de que sea un abordaje completamente integral. Eh, por otro lado, pues estabas eh, mencionando en, en la plática, ¿verdad? Que esas son cirugías mutilantes, eh, sí. pero que al final esto también va a impactar en la calidad. ¿verdad? Por un lado, la posibilidad de curación y por otro lado, el aliviar el mayor problema en ese momento que es el dolor. Entonces, ¿cómo acompañan a esos pacientes y cómo logran avanzar en la terapia después de, de un tipo de una cirugía de esas? Sí, es, es un proceso muy difícil. Yo, yo trato de, de imaginar mi vida de adolescente eh, o, o cómo, hubiera, cómo hubiera podido ser la vida eh, mía o de cualquier persona como un adolescente que necesita perder una, una extremidad. Entonces, eh, lamentablemente con nosotros sí vemos tumores muy avanzados eh, que no tienen posibilidad de hacer otro tipo de, de cirugía. Y lo que... He visto es que, que para el paciente es no es más fácil, porque nunca va a ser fácil aceptar este, este proceso, pero se puede ir adelante en el, en el proceso y en el tratamiento si la familia eh, le está dando el soporte que necesita. Entonces, nosotros podemos ayudarlos de muchas formas, presentamos a otros niños, por ejemplo, que han pasado por lo mismo y que probablemente ya terminaron su tratamiento y que, y que volvieron ya a su vida, que uno en el momento, yo siento que la familia en el momento en el que uno está hablando de que se necesita esto, cree que no puede haber una vida sin, sí. sin una extremidad. Y, y, yo, y yo comprendo de verdad todo esto, pero nosotros lo hemos visto del otro lado, ya después con, con pacientes que, que han pasado por este proceso y que, y que volvieron a iniciar su vida. Entonces, les ayuda muchísimo eh, tener el apoyo de, de la familia, de los amigos y tratar, eh, como tú dices, de no aislarse completamente. Entonces, tratamos de que, de que los pacientes puedan mantener cierto contacto con su vida lo más normal posible. ¿Qué te digo? Si el paciente eh, regularmente iba al colegio, por ejemplo, o ahora que todo es virtual, esto nos facilita un poco porque ellos siguen siendo virtuales, pero realmente tratábamos incluso cuando eran clases presenciales que, que por lo menos una semana estuvieran siguiendo con, con su actividad para que ellos vayan integrándose nuevamente al proceso. Y los pacientes que, que tratan de mantener su vida lo más cercano a lo, a lo normal, generalmente lo superan mejor. Pero este es un proceso muy diferente en cada uno. Algunos pacientes lo van a conseguir incluso tan rápido como salir caminando con muletas inmediatamente después de la cirugía. Hay otros que salen siempre en silla de ruedas y que varias citas después siguen viniendo en silla de ruedas. Pero es un proceso en el que se las acompaña y poco a poco van adaptándose, pero sí necesita mucho la ayuda de de la familia y de quien esté a cargo con ellos. O sea, nosotros colaboramos, pero, pero es un proceso de toda la familia en realidad. Claro, hay una manera individual de cada uno de afrontar eh, las dificultades, ¿verdad? Eh, luego, pues ya hablamos un poquito de, de estos jóvenes, de los adolescentes, y luego, pues siempre hay pacientes más pequeños, ¿verdad? Que puedan presentar alguna de estas patologías. ¿Cómo hacemos... O cuál sería la manera de abordar el dolor en ellos, ¿verdad? Obviamente ellos tienen menos conciencia muchas veces de lo que sucede, pero el dolor es algo que va a estar presente, ¿verdad? Entonces, eh, hemos visto que, que pueden haber mm, formas de medir el dolor, ¿verdad? Para, para una persona o alguien que no está en, en, el, en la oncología propiamente, ¿cómo podría identificar el dolor y cómo sería la mejor manera de, de abordar Exacto, sí, existen las, las escalas del dolor. Entonces, eh, que nos sirven para identificar y, por ejemplo, un adolescente ya nos comprende si le decimos, mira, de 1 a 10, ¿cuánto te duele? 1 uno es, uno es, no te duele nada y 10 es el peor dolor que has tenido. Y, entonces, ellos sí pueden como hacer el, el pensamiento y decir, ah, sí, eh, 10 me duele mucho, por ejemplo, ¿verdad? Eh, sin embargo, los bebés, por ejemplo, no, no van a, a, a poder hacer este, esta, esta, uh -huh. esta escala pero sí nosotros podemos reconocer en ellos cuando tienen dolor y, y las fases de, de los bebés son las que nos van a decir realmente qué es lo que está pasando. En general, si, si el bebé está llorando con un llanto inconsolable eh, y no le encontramos ninguna explicación, regularmente es, es dolor. Entonces, eh, y es incluso niños más pequeños, digamos, alrededor de los cinco. Eh, siete años, que todavía no pueden decir en una escala, pero sí pueden reconocer caritas de dolor en un, en un pedazo de papel, por ejemplo. Entonces, estas escalas existen y entonces está una carita sonriente, por ejemplo, que es el niño que no tiene dolor. Y el niño que tiene dolor es, es la carita de un niño que, que está llorando, que tiene lágrimas o, o que se siente una carita de alguien que se siente incómodo. Y esto es increíble, pero los niños lo, lo pueden identificar muy bien. ¿verdad? Entonces, cuando el niño ya, ya tiene una edad donde pueda identificarse en esto, que es alrededor de los 5 o 7 años, se usa esto, pero de lo contrario nosotros también lo podemos identificar con las fases de los niños. A veces uno cree que los niños chiquitos no van a tener dolor y, y no es cierto. <ríe> o sea, todos los niños van a, lo, probablemente no tienen el componente psicológico. Y, y sí lo vemos mucho en, en los pacientes con, con cáncer, que los niños chiquitos en realidad, si se sienten mal, están acostados y tienen la cara de que, de que tienen dolor y uno lo puede reconocer. Eh, sin embargo, no tienen el componente psicológico que empieza a tener el, el adolescente, por ejemplo, de, de estar encerrado en un hospital porque los niños estando con sus padres, eso es lo que necesitan. entonces Realmente esa sensación de, de tranquilidad también la podemos identificar en, en los niños. Entonces, si un niño está incómodo, eh, sí debemos manejar el dolor. Y hay diferentes medicamentos, diferentes técnicas, pero, pero sí se maneja y sí se puede hacer, sí se puede aliviar. Sí, ¿verdad? Y tú mencionabas ahorita, pues, un punto importante, ¿verdad? El tratamiento farmacológico y no farmacológico. Entonces el farmacológico nos va a servir y podrías mencionar como a, a grandes rasgos qué se puede utilizar para el manejo del dolor en un paciente pediátrico y tal vez la siguiente sería platicar un poquito del no farmacológico, ¿verdad? Que, que como pediatras en general podemos tener algunas estrategias y que pueden ayudar tanto a los padres como, como a, a, a personal de salud a, a aliviar ese dolor en los pacientes. Claro, eh, el tratamiento farmacológico eh, no solo en cáncer, yo creo que se puede aplicar a, a cualquier uh -huh. situación en pediatría. Uh -huh. eh, inicia, eh, se, se hacen en base a escalones de dolor, le llamamos, o, o escalas de farmacológicas para ir a, avanzando el dolor. Entonces la, la primera escala es cuando uno usa un aine y en general los, los aines son el, el primer escalón o el primer método analgésico que, que uno debe de, de utilizar hablando farmacológicamente. Porque al final también hay, como tú dices, otras técnicas y otros tipos de, de medicamentos y de medicinas que pueden aso asociarse al, al medicamento farmacológico. Entonces, eh, cuando uno habla de un paciente con cáncer, eh, regularmente el uso del medicamento farmacológico puede durar, prolongarse durante algún tiempo. Contrario a lo que sucede en pediatría, por ejemplo, en pediatría general, es muy raro que un niño vaya a tener un dolor por más de dos días, por ejemplo, o más de tres días. Que, que un niño que no tiene algo grave vaya a necesitar estar usando un AINE tipo ibuprofen o acetaminofén o diclofenaco por más de dos días, eso es extraño. En cáncer, no. En cáncer, regularmente se necesitan tiempos prolongados de, de tratamiento, al punto de que un dolor agudo es aquel que dura desde pocos días hasta menos de 30 días, y el dolor crónico son más de tres meses. Ya o sea, es, es un dolor diferente, digamos. Eh, si el aire no funciona, entonces se empieza al siguiente escalón, que es utilizar. Eh, derivados de morfina, y entre estos está el tramador que es un paso intermedio, digamos, ¿no? y se puede usar en conjunto con, con, con el aine, y el olor severo ya es el tercer escalón, y en el tercer escalón ya tenemos morfina, por ejemplo, oxicodona, o metadona, o estos analgésicos que son más fuertes, y se puede llegar a un nivel de manejo de dolor extremo donde se usan ya cosas intervencionistas, por ejemplo, los bloqueos neuroespinales o se pueden usar sedación constante, por ejemplo, para manejo de dolor. entonces regularmente, eh, un paciente con un tumor óseo vamos a llegar a los derivados de morfina, tal vez en dosis bajas o como un poco de rescate, por ejemplo, porque el dolor realmente sí es importante. Sin embargo, la mayoría de los otros tumores eh, con un AINE o con un primero o segundo escalón más una terapia eh, complementaria pueden ser suficientes. Terapias complementarias hay muchas y han habido muchos estudios eh, en Italia en particular, se han hecho muchos estudios de terapia de grupo, de crear grupos, por ejemplo, de, de pacientes adolescentes eh, que tengan todos un tumor, por ejemplo, o que, o que tengan las mismas... Eh, inquietudes y el realizar actividades en grupo realmente ha mejorado muchísimo el manejo del dolor y la adherencia al tratamiento del cáncer, por ejemplo entonces eh, que yo creo que lo que refleja es la necesidad del paciente de poder manifestarse y de poder básicamente encontrar un apoyo en gente que, que se esté sintiendo como ellos para salir adelante, creo yo Excelente, muchas gracias Telma. Este, y entonces eh, platicamos también, tú mencionaste en los adolescentes, ¿verdad? Pero en los pacientes más pequeños, eh, que nos, bueno, hay, hay varias estrategias para, eh, para manejo del dolor no farmacológico, claramente en pacientes con, con tumores, ¿verdad? Creo que el farmacológico va a estar, va a estar de entrada, pero pueden ayudar algunas terapias que es como la distracción de, del, del paciente, ¿verdad? Y puede servir más que todo para procedimientos, creo yo, ¿verdad? Porque para ya un manejo del dolor de algo que inmediatamente no vamos a remover o no vamos a solucionar es un poco difícil de, de controlar, ¿verdad? Entonces, <risa> solo como para tener en cuenta esa parte, pero, pero si sí conocemos o tú conoces... Eh, Varios métodos no farmacológicos, aparte de los que se utilizan en pacientes más no grandes y en pacientes menores, podría ser, por ejemplo, el amamantar o el, la distracción, algún dibujo animado, ¿verdad? Pero, pero cuéntanos también qué, ¿qué opinas tú. Sí, eh, en relación a procedimientos, yo creo que puede ser algo que, que se aplique mucho incluso para, para niños que no tienen cáncer y que necesitan un, un, una intervención, un, un tipo de, de procedimiento quirúrgico. Eh, tratar el acompañamiento primero con, con los padres o con quien el niño se sienta más seguro. Eh, es una técnica que funciona mucho para, para darle al niño seguridad. Entonces... En el caso, por ejemplo, de que se necesite sedar a un paciente pediátrico que no, que no, porque obviamente en ese momento no puede amamantar, o sea, <risa> no va a poder lactar, no va a poder amamantarse, realmente necesita eh, estar, por ejemplo, sin haber comido nada. Entonces, eh, tener al niño en los brazos de la madre, por ejemplo, o cerca del acompañante, o buscar alguna actividad para él para que se distraiga incluso de, de la misma hambre que pueda estar sintiendo, puede ayudar a que, a que el evento sea mucho menos traumático. O sea, que, que, el, que el recuerdo que el niño tiene no sea de algo que, que realmente le, le perturbó su, su, su seguridad en ese momento. Entonces, tenerlo siempre en, en compañía de, de un, del adulto con el que él se sienta mejor, y, y que tratar de que esta persona adulta esté hasta el momento de la sedación, por ejemplo. En el caso de nuestros pacientes, los padres entran con el niño a la sala del procedimiento, no a, no a sala de, de operaciones, porque sala de operaciones es mucho más estéril, pero sí llegan hasta, hasta el momento del procedimiento, por ejemplo, y de manera que el, el niño los está viendo hasta el momento de quedarse dormido. Entonces, eso ayuda a quitar un poco el, el estrés de este estímulo. También ayuda mucho en pacientes que están crónicamente enfermos por, y esto puede aplicarse tal vez a pacientes que tienen también enfermedades, por ejemplo enfermedad renal crónica o cualquier otra eh, situación donde, donde el niño en general, eh, no, solo a base de, no solo en relación con el dolor, sino también en relación con su actividad, puede tener un detrimento de su, de su condición, de su calidad de vida les ayuda mucho a hacer algún tipo de terapia ocupacional. Y esto va desde, desde tener, por ejemplo, ciertos horarios para poder tener eh, horas, por ejemplo, de dibujos o de tareas como la que hacen sus demás compañeros en la escuela. Eh, nosotros en uno obteníamos eh, por ejemplo, también una escuelita, donde todos los niños a ciertas horas del día todos iban a la escuela y hacían actividades en grupo. Esto nos ayudaba mucho incluso a que los niños tuvieran menos estreñimiento, se movilizaran más, tuvieran menos dolores de miembros eh, superiores, inferiores, por estar acostados. Entonces, en realidad todo este tipo de técnicas que, que realmente son únicamente para, para favorecer el, el aprendizaje y la movilización, al final pueden ayudar mucho en en la condición general y en la calidad de vida que tiene el niño. Entonces, son parte como del, del proceso uh -huh. psicológico o del proceso espiritual de cada niño. Y sí, excelente. Eh, yo creo que son estrategias muy útiles, ¿verdad? Y sobre todo tomar en cuenta que lo más importante en que en un paciente pediátrico intentemos darles calidad en la atención, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos mucho en el tratamiento o en hacer diagnóstico y hacemos todo ese proceso mucho más traumático. Y uh -huh. creo que un objetivo fundamental de todo esto es que el proceso, pues aunque puede ser difícil para, para estos pacientes, eh, sea de alguna manera lo más llevadero posible, ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que las estrategias no farmacológicas y farmacológicas, por supuesto, van a, van a ayudar en todo ese proceso. Y como mencionabas, eh, el, el tema verdad de, de tener una escuelita, lamentablemente ahora por, por situación de COVID eso pues, no se ha podido dar, pero, pero eh, sí, esa etapa, ese... Pues esa estrategia yo creo que es muy buena porque incluso los motivaba a los pacientes, ¿verdad? Psicológicamente a sentirse más contentos, y decir, ah, voy a hacer otra actividad diferente, salir de mi cama, del cuarto, de desconectarse un poco, de estar, de que están ahí en el hospital, ¿verdad? Uh -huh. Entonces. sí. Se bueno, ayudaba un montón. Uh -huh. <risas> o el hecho de, de, de o sea, como celebrar pequeñas cosas con ellos. O sea hay, Muchos dicen que, que lo que se necesita es como, como pequeñas cosas, pequeños pasos. Eh, uh -huh. Yo he visto mucho, después de, hay un antes y después de la escuelita. Realmente la escuelita sí nos ayudaba bastante. pero O el hecho de, por ejemplo, celebrarles un cumpleaños. O celebrarles una grabación de, de kinder, digamos, ¿va? O, o hacerles una bulla porque van a salir después de, de la inducción, de haber estado más de un mes de estar ingresados. Entonces, esas pequeñas cosas que al final le, te mantienen en una ilusión de, de cambiar el ambiente en el, en el que estás, les, les ayudan muchísimo a... A, a ellos mismos sentirse motivados y a ir adelante, o sea, al, a no quedarse como eh, en el proceso de, ay, ah, estoy aquí, no voy a salir, sino realmente tratar de, de ir al siguiente paso que, y ir buscando ir a casa, por ejemplo. Eso mejora mucho su, su calidad. Entonces, a veces no son cosas grandes, sino son cosas muy pequeñas, como pequeños logros que, que se pueden ir haciendo incluso en la misma casa o con la familia para, para tratar de mantener la motivación, tanto por el tratamiento como, como por seguir adelante, creo yo. Sí. Sí, me parecen puntos muy importantes. Pues, eh, nada, te, te agradecemos muchísimo. Eh, todo, toda tu experiencia, todo lo que has compartido con nosotros, eh, pareció muy bonito lo, los temas que, que abarcamos, ¿verdad? M muy interesantes, muy importantes. Eh, y quisiera, pues, eh, pasar a la parte de preguntas. Ya tenemos aquí varias enviadas por nuestro público, entonces... Eh, Vamos a empezar con la primera pregunta. Lisa nos pregunta en Facebook ¿Cuáles son las etapas o fases del acompañamiento para los niños con cáncer y sus familias? Eh, sí, hay como varias, varias fases, digamos. Eh, regularmente, eh, no sé si se refiere como a las fases de, de acompañamiento cuando, cuando estamos en el proceso de diagnóstico, tratamiento Y dirigir el, el tratamiento, que esa es como una forma de verlos Nosotros iniciamos desde, desde cero Básicamente desde el momento en el que el paciente llega con nosotros Hacemos un acompañamiento con psicología para conocernos desde que el personal conozca la condición, eh, todas las influencias, las creencias que la familia tiene, es como nuestro primer acercamiento y luego a partir de ahí seguimos adelante hasta dar el diagnóstico, eh, vamos adelante también en caso de, de tumores que necesitan cirugía, por ejemplo, hacemos una siguiente intervención para para eh, decirles qué es el paso siguiente, cómo es la cirugía. Y luego de esto, al final del tratamiento, continuamos el acompañamiento, porque en cáncer, básicamente necesitamos seguir viendo a este paciente eh, durante un largo periodo de tiempo. Digamos, cinco años después de terminar su tratamiento, ellos van a seguir siendo parte de, de, de nosotros o estando con nosotros. Entonces, todo este proceso lo hacemos, lo hacemos juntos, en realidad. Entonces, no sé si eso contesta la pregunta o no sé si, si, si de otro punto de vista lo, lo podríamos ver, pero realmente todas estas fases son las que hacemos en, en el acompañamiento con ellos. Sí, eh, muy bien, Telma, muchas gracias. Sí, eh, está, está muy bien. Eh, ¿Qué avances tecnológicos ayudan a mejorar la calidad de vida de un paciente con cáncer? Esta pregunta nos la envía Estefanía desde YouTube. Bueno, Estefanía, hay muchas cosas que pueden ayudar a mejorar la, la calidad de vida. Eh, en realidad, avances tecnológicos, eh, yo diría que tal vez eh, las, todas las diferentes formas de terapia física que existen ahora pueden ayudar mucho a mejorar la calidad de vida de un paciente que ha tenido una cirugía mutilante, por ejemplo. Entonces... Eh, hay ciertos procedimientos que, que no se van a poder evitar. Entonces, por decir, muchas veces la amputación, por ejemplo, no se puede evitar. Y aunque se evite la amputación y se haga un salvamento de miembro, usar esa pierna que, que, no, que no se quitó, y usarla como una prótesis interna igual no es algo sencillo. Hay pacientes que igual tampoco pueden caminar, aunque tengan su pierna, porque necesitan rehabilitar los músculos y, y volver a hacer las cosas. Entonces, a veces no se trata tanto de tener una gran tecnología o algo como muy sofisticado, eh, pero realmente las técnicas que mejoran la, la terapia física creo que pueden mejorar mucho la calidad de vida de un paciente. Aunque no, como te digo, hay, hay cirugías que no van a poder evitarse y que van a tener que ser mutilantes, especialmente en cáncer, ¿verdad? Muy bien, acá nos envían otra pregunta. María Isabel Fuentes dice, si hay alguna recomendación para abordar a la familia de un paciente que por sus costumbres o creencias se rehusan a dar tratamiento y o aceptar un mal pronóstico. Es algo muy, muy buena pregunta, <risa> eh, gracias sí, por bien. hacerla, es verdaderamente eh, difícil y yo creo que lo que más se necesita es mm, dar la, la información lo más precisa que se tenga, lo más simple que se pueda dar y lo más concreto. Eh, y realmente... Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos pasa mucho eh, a nosotros de que llega con nosotros después de haber ido a veces a, a varios lugares, a veces pidiendo una segunda opinión. Y nosotros evaluamos las imágenes y tenemos todo el cuidado y, y le damos al paciente la mala noticia de que, bueno, por decir algo, necesita perder la extremidad. Entonces, damos todo este, este acompañamiento y todo. Y la familia va a buscar siempre una, una tercera opinión, digamos, o una segunda opinión. Y realmente si en esta otra opinión eh, aparece la frase de yo creo que tal vez se podría, se podría hacer de otra forma, regularmente esto hace que, que se pierda eh, la confianza y que se pierda la oportunidad de tratar al paciente. Entonces, dentro de las comunidades, siempre van a haber personas que, que van a, o de las comunidades, de, hablo de, de comunidades tal vez rurales o tal vez no rurales, pero en, en iglesias, por ejemplo, siempre van a haber personas que van a decir que, que tal vez el tratamiento se puede evitar si uno hace ciertas cosas, digamos. Y tal vez una forma que, que algunas veces nos ha funcionado es decir, que, que hacer estas cosas nos va a ayudar a que el tratamiento que queremos dar funcione mejor. Pero que realmente hacer una u otra no sustituye, o sea, hacer las, las, las, las oraciones o hacer cualquier cosa, tipo de tratamiento, no va a reemplazar el verdadero tratamiento médico. Eso a veces puede, puede ayudar, pero es muy difícil porque se trata realmente de cambiar la forma de pensar de, a veces no solo del paciente. Ni de sus papás, sino de toda la comunidad que está a la par de ellos. Entonces, es complicado. Y lo más importante, tal vez, es manejar todos la misma información uh -huh. para tratar de hacerlo mejor. <risa> Pero es, es difícil, en realidad. Sí. La verdad es un tema muy, muy interesante en el contexto sociocultural de Guatemala, ¿verdad? Sí. Ya que hay mucha diversidad cultural. Y entonces, como médicos, debemos adaptarnos un poco a la parte religiosa, mágico-religiosa de los pacientes, poderla integrar al tratamiento, eh, pero intentar que esto no sustituya al tratamiento, ¿verdad? Eh, sí. Eh, yo te agradezco mucho por, por, por tu respuesta. Hay otra pregunta que nos realiza eh, Majo García. Y creo que va unido un poquito al anterior, solo que esta creo que la, la hubiera hecho antes, pero, pero no la vi, no estaba todavía. Eh, ¿Qué recomendaciones puede brindarle a las familias que tienen niños con cáncer para manejar la noticia y las etapas de la enfermedad? Supongo que las etapas se refiere a los estadios, ¿verdad? Eh, según, según el estado avanzado de la, de la enfermedad. Sí, eh, gracias Majo. Eh, yo creo que la primera, la primera información que yo daría al papá de un niño con cáncer es que el cáncer de niño se puede curar. Entonces es una, es una enfermedad. Que realmente con los avances que ha habido, a, a veces no tanto tecnológicos, pero en quimioterapia, en las formas de manejar los protocolos y de llevar el tratamiento, eh, hemos logrado curar incluso aquí en Guatemala más del 70% de los cánceres. Entonces, eh, realmente eh, la primera, mi primer consejo sería tratar de, de, de convencer a la familia de que tener cáncer no es precisamente una sentencia de muerte sino es eh, una condición que va a necesitar un tratamiento que puede ser más difícil que el de una gripe y que el de muchas enfermedades, pero que realmente puede llevar a curación del paciente. Y segundo, que aunque no se logre, eh, aunque no se lograra curar este paciente, existen muchos tratamientos y muchas técnicas que pueden mejorar su calidad de vida. Y que realmente el, el lugar eh, en el que él esté, o sea, realmente, eh, en el caso de que la enfermedad no pueda curarse, al paciente no le va a representar un montón de tiempo fuera de casa. Sin embargo, podemos enseñarle a que le dé en casa el tratamiento que necesita para sentirse mejor. Entonces... Eh, yo creo que ese es el mejor acompañamiento que se le puede dar a, a un paciente y tratar de que los pacientes estén en un lugar donde mayor experiencia se te tenga en el tratamiento de estas enfermedades, ¿verdad? Que con, se confíe en los centros eh, donde más experiencia se tiene para el tratamiento para que el paciente reciba su mejor oportunidad. bien. Muchas gracias. Eh, luego preguntan si existen tratamientos preventivos. Para el cáncer infantil. Ya luego sí. nos vamos a la última pregunta porque ya vamos llegando <risa> al final de nuestra Sí, no tenemos tratamiento preventivo. El cáncer pediátrico no se puede prevenir. No se pueden hacer tamizajes tampoco. La única herramienta que tenemos es detectarlos tempranamente y tratarlos oportunamente. Uh -huh. Muy bien, gracias. Y pues la última pregunta eh... Está dirigida, viene por María Isabel Fuentes. Dice: Saludos desde Shela. Eh, quisiera saber cuál es el procedimiento para referir a un paciente a uno. Eh, gracias, María Isabel. Eh... Pueden contactarse con, con nosotros. El número de UNOPE es 2328-9600. Eh, también tenemos la clínica en Shela, que es una clínica periférica que tiene también un oncólogo. Y si tú vienes de eh, eh, puede y tienes duda de si un paciente tiene cáncer, puede llegar también a la clínica de Shela y ahí le pueden hacer una primera evaluación para ver si puede venir con nosotros. En realidad, contactándose con nosotros cualquiera de los médicos, nos pueden contar la historia. Eh, nos puede, nosotros podemos ayudarles eh, con los estudios que necesitamos. Por ejemplo, si es que necesitamos alguno, a veces no necesitamos nada extra de lo que ya tienen para enviárnoslo. Y con gusto coordinamos para que el paciente pueda venir. No, no, no. Uh -huh. Muchísimas gracias, eh, doctora Telma Velázquez, por compartir toda su experiencia y todo el conocimiento en esta charla. Eh, ya llegamos casi al momento de finalizar, no sé si usted quisiera eh, dar alguna conclusión de final, ¿verdad?, para podernos despedir luego de la, de la conversación. No, pues muchas gracias a todos por, por sus preguntas y por haber escuchado la, la charla. Eh, realmente mi, mi principal conclusión sería que, que siempre tenemos una oportunidad para un paciente eh, con cáncer eh, y aunque no podamos curarlo, que eso sucede muy pocas veces, eh, podemos aliviar el, el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. Así que si tienen alguna duda o, o quieren que nosotros les ayudemos con algún caso en el que sospechen cáncer, contáctenos sin problema y estamos para ayudarles. Gracias a todos. Excelente, muchas gracias doctora Velázquez, en nombre de la Facultad de Medicina y luego les damos las gracias por asistir y compartir este tiempo en la UFM Talk y les invitamos a inscribirse en el curso en línea, Introducción a la Oncología Pediátrica en opencourses.ufm.edu. Así que <ríe> hasta la próxima, esperamos pues seguir compartiendo con ustedes, tengan buena tarde. Hasta pronto.